Hola, mi nombre es Johnny Barbudo Finch, desarrollador de videojuegos e integrante del grupo Working at the Games. En el vídeo de hoy os traigo una nueva recopilación de mejores momentos de Fortnite. <música> Es lo que hice. Yo, yo, yo, yo. casi ah, no ya tengo luz. ya coger el hito. ¡Sí! ¡Ja! <risa> ¡Uy! <risa> ¡Uy! <risa> Uy yo. Yo, ¡La madre patria. ¡Dios ¡La Esto es una locura, eh. Voy a bajar, eh. Voy a bajar que estoy ya por aquí. Vale, voy a cagarlo así abajo. Pásale cantando que.. No, no, mira el círculo ahora. yo voy el helicóptero. Yo quita del 10. ¡Hostia! ¡Ey! ¿Qué me estás dando? ¡No, no! Andado, me han dado, me han dado, pero... vivo eh ¡Hostia, la tormenta! No la veo, no veo dónde está el círculo ¿Que la han matado? Como foi? Okay, okay. Okay, eu como O okay. é meu uh! oh, <risos> que é aí É garão? que? Que